le cambiaron la clave a la tablet de Natacha. El mediático reveló que se realizaron las pericias al celular de su hermana, pero que no se pudo hacer lo mismo con su iPad porque misteriosamente tenía otra contraseña. Alejandro Cipolla, abogado de la familia Haidt, aseguró que se realizó la pericia del celular de Natacha, pero que no se pudo hacer lo mismo con la tablet porque misteriosamente cambiaron la contraseña. No pudimos cifrar el patrón de la tablet y se complicó. Procedimos con el celular, ya hicimos la extracción total de la información. Ahora vamos a empezar a analizar los mensajes de WhatsApp, las fotos y los vídeos. Los vamos a ver de manera manual para ver si hay algún tipo de contenido que sirva para la causa, reveló Cipolla en diálogo con Crónica HD. Además, reveló que se inhibió la señal de celulares en toda la Fiscalía para evitar aqueos. Se hizo un backup por si ocurre algún aqueo. Tememos que haya alguna interferencia o que alguien quiera aquear el teléfono, agregó el letrado y detalló. Contábamos con la clave de la tablet pero no funcionó, es llamativo que se haya cambiado. El teléfono celular y un iPad de Natacha Haidt fueron peritados este miércoles en la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre. Hay un gran problema. Si bien en algunos casos se puede desbloquear o sacar alguna información, con, los equipos de, Apple estamos bastante complicados. En abstracto, será más fácil acceder al Samsung que al iPad, precisaron fuentes de la investigación. En caso de no lograr desbloquear el iPad, habría que pedir colaboración internacional a Apple, y lo más probable es que no te lo den, dijeron. Por otro lado, Cipolla aseguró que los datos que le interesan son los movimientos del teléfono entre la 1 y las 2 de la mañana del 23 de febrero. En el caso de que se haya borrado algo, apagado o encendido se va a poder determinar. Ulises Haidt, por su parte, hizo énfasis en el cambio de la contraseña del IPAD de Natasha, Yole. Pregunté la clave a mis sobrinos. Cualquier hijo sabe la contraseña de la tablet de su mamá. Por última, el abogado de la familia aseguró que él y sus colegas fueron los únicos que accedieron a las cámaras de seguridad del lugar. «Hay un punto ciego y no sabemos qué pasó en el cuarto», explicó. A la abogada Jot, si no tenés acceso a las cámaras llámate a silencio.